Arrivé à Mexico, il est quelle heure il est, 20h50. il est 20h50 après 12h30 d'avion. 12h30 d'avion. Et là, on attend les bagages. C'est déjà une demi-heure qu'on attend. Beau Bon, alors, qu'est-ce que t'as pensé du voyage? Là ben. Pour le moment, il n'y a eu que l'avion. Ouais, mais de l'avion en tout cas. Ouais. Chiant! <rire> en vrai! Bon, on est arrivé à l'hôtel. Petit hôtel tranquille. Ouais, deux ouais. chambres. Avec la télé. 700 pesos les deux nuits. Donc là, ce soir, c'est repos. Et demain, direction centre-ville. Yes, sir. No, no sé si Pour l'instant, qu'est-ce que t'en penses Ça va, ça va direct sur Tacho 2 h Tacho, deux heures de bus, ouais. après 2h30 de taxi. <rire> C'est ça. C'est moi que tu <rire> filmes pas. Ouais. Tu me filmes quand même Ouais. Ah t'as T'es pas de site toi si t'en fais. T'es grande Auto non, t'as ouais. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est sont C'est maisons C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est y C'est une C'est On va essayer de monter là demain. Enfin on va pas essayer en fait. Ouais. Là t'as un gros immeuble avec des, ouais. des pieds. si ustedes quieren realizar saltos de altura lo pueden hacer los saltos empiezan desde los 2 metros hasta terminar hasta los 10 metros de altura ok es una altura bastante buena con una profundidad igual buena no te vamos a decir que en una que no esté muy profunda porque por eso pasan los accidentes ¿Sí? nosotros por eso andamos casi siempre ah, dentro del agua por cualquier situación que se presente. Ok. Uh -huh. ¿Tu compañero no habla español? No mucho, no. Alfredo. No. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. En la cueva se necesita lámpara, por eso llevamos estas lámparas. Ah, ok. Entonces, ¿sí, no? Nada más que se van a tener un poco de cuidado por la, la, por cámara. la cámara. Sí. Si sí, esto está sí, ya así, en, la, en el agua, es bueno. Sí. sí. Existant, es existente, gafas. Gracias, Clim. Tu dois sauter. Tu veux qu'il fasse avant Tu fais seulement un... Tu la lances Les deux, les deux. Ah. Ici, en la tête rana Si <rire> Ça, c'est une grenouille. Tu vois C'est la tête là. C'est les deux yeux avec la bouche. Ah ouais. Bien, aquí hay que procurar denunciarlas en esas piedras que botean, que le llamamos las escarastitas. Okay. De este lado hay que agacharnos un poco más. Cuidado con los hoyos y cuidado con el pecho. ¿no? J'avais pas vu la marche je vais être regardé oui, Ouais. oui attends pris une la photo Sí, voy a hacer una foto de eso. De eso. Agua suave. Agua Aguas porque están las piernas. Sí. ¿Esto es como la arena? Sí. ¿Está seco Aquí, <laughs> si no te quieres montar sale sal, ¿eh? <laughs> No, me dijiste fe, pues miradlo. Aquí, eh. Hay que tener cuidado. Sí. Se ¿Cuántos metros viviste? Treinta y Okay. Alors elle est bonne ou quoi <rire> Aïe aïe aïe Alors, c'était bien ou pas Ah, c'était impeccable. C'était lourd, hein Ah là là. là. C'était bien lourd. Meilleure journée. Ah là, c'était. On va retourner près de la grotte. Vas-y. Là, je serais bien qu'on est dedans mais on n'a pas de lumière. La dangerosité du truc, aucune protection hein? sur les cascades qu'on était là. Ouais. Là même ouais. la plus petite cascade, tu tombes, tu murs. Ah ouais Je n'aime pas leur dire, mais... je n'aime pas leur parler. Eh okay. hey mais non il y a une fenêtre là, c'est des gens. Eh <rire> hey mais c'est où comment ça tombe oh. <rire> oh. Oh. oh putain les plats mon gars fuera de México se le dice agave, se ocupa para hacer mezcal, al igual que todos los que están alrededor pero esos tienen hojas de forma diferente, se llaman silvestres, por ejemplo ese que parece como palmera se llama huish aquí este que parece como lechuga, tobalá, otro que se llama coyote, de ese lado este es coyote, jabalí, arroqueño y uno más allá atrás, el que se ve en la parte de atrás es un agave que se llama agave azul el agave azul es con el cual se hace tequila hay que saber algo importante, solamente en una región de México en Jalisco, en Guanajuato y en Michoacán se puede llamar tequila a la bebida fuera de ese lugar es un tipo de mezcal así que no hay pretexto, tiene denominación de origen sí, tiene un sabor diferente sí pero es como en los vinos, diferente tipo de uva, diferente sabor. Hay un vino muy famoso que se llama champán, solamente en una región se le puede llamar así. Fuera de ese lugar es un vino espumoso, o cava, o proceto, pero tendrá un sabor similar. Así lo con los mezcales, diferentes agaves, diferente sabor, tequila en una región y fuera de ese lugar es un mezcal. En Oaxaca hay 30 especies diferentes de agaves, de las más ricas, es esta, tobalá, pero son, decía yo, agaves silvestres, cuando se hace mezcal de ellos, unos 5, 7, 8 años para que las plantas crezcan, de mil kilos de corazones de plantas solamente salen 50 o 60 litros de alcohol, de espadín, que es de la más común, igual que la de maguey azul, de las piñas de corazones de plantas salen 300 o 400 litros de alcohol, entonces la producción es Diferentes, tremenda la diferencia. Por eso los agaves silvestres son más caros. Son botellas de mil, mil doscientos, dos mil, tres mil pesos porque la producción es limitada. Son señores mezcales, tienen 50 grados de alcohol. Mm -hmm. Si no están acostumbrados a tomar un mezcal, ni se acerquen, ¿eh? son muy fuertes. Pues si quieren tomar algo especial, háganlo, son muy ricos también. Entonces, el primer paso es que la planta crezca en un clima como este, caliente, seco. Mientras más caliente, mejor es el mezcal. Y ya cuando está lista la planta, se le cortan las hojas. Este que está acá se llama gimador. Esto de cortar las hojas se llama jima. Y solamente el corazón es lo que sirve para hacer mezcal. Y se va a traer a un horno como el que está allá atrás. Vamos a ver. es un horno de piedra, como si fuera una barbacoa en México. Aquí en Oaxaca, cuando hacen el mezcal, también meten el borrego, el chivo adentro. Está muy rica la, la, la barbacoa. Sí. Se le pone leña, se prende el horno, se ponen estas piedras eh, para que la, el fuego no chamusque o dañe o queme de a la planta, se apilan los corazones de planta, se cortan en cuatro o cinco pedazos y se va haciendo una montañita de agaves. Luego se le ponen unas lonas, prendido eh, el horno, se le ponen unas lonas y se le pone tierra para que se selle. Y ya como el fuego se apaga, como no hay oxígeno dentro, eh, esto se va a enfriar de forma, uh, por el tiempo nada más, una semana se va a destapar Y es, el calor es suficiente para hornear la planta y lo que sale es esto Que se llama en lengua náhuatl mezcali, significa maguey cocido, maguey horneado Si no pasa por un horno como este, no se puede llamar mezcal El mezcal siempre sabe a humo, ahumado por el horno. El tequila ya no se hace de esta forma. Se hace en hornos de gas, en hornos de vapor y no es necesario que sepa humo porque no se llama mezcal, se llama tequila. Entonces, una de las diferencias, el horno. El mezcal siempre tiene que hornearse así. Si no se hace así, no se puede llamar mezcal. Entonces, paso número uno, hornear. Paso número dos, machacar. Lo mismo que hicimos con la boca, se hace en un molino ahora, con un caballo, con un toro, con un burro. Hoy vamos a probar unos 40 sabores diferentes de mezcal. Hace rato les dije, o apenas les voy a decir, los que aguanten a tomar. Y la regla es esta. Es la regla que tengo. Yo no vengo manejando, entonces voy a tomar con ustedes. Hay regla. Tres pruebas tienen que probar. Más de tres y menos de 33 y Si están en ese rango, pueden subir a la camioneta. ¿eh? en cualquier parte del mundo. En otra parte del mundo ya son más de las cinco, entonces no es pecado tomar más carne. Vamos, vamos a tomar más carne. ¿ya? Alén, que le dicen molino, también acérquense. Esta piedra pesa una tonelada, la mueve un caballo, un toro, un burro. En las fábricas tradicionales, ya ahorita con esto de los animales y todo eso, ya no ocupan en algunas fábricas animales, se ocupa un engrane, otra piedra, un sistema mecánico que va a mover la, la, la chilena, se le dice a esta piedra, y va a machacar la planta. Lo que sale es una pasta de color café, es muy dulce, pero no tiene mucho líquido, ustedes probaron. No tiene mucho líquido, es más, te deja seca la garganta. Todo esto solamente se levanta con trinches y ahí, ayúdenme a levantar. Vamos a levantar. Para que les llegue el olor. Toda esta pasta se pone ahí y se le va a agregar agua caliente unas, una semana, unos 10 días, para que se disuelva en agua y se fermente. Eso se llama mosto o tepache de maguey. Todavía no está listo. Cuando llegaron los españoles, ¿algún español por acá? ¿Pues okay. Cuando llegaron los españoles, dicen que se acaba el vino que traían de sus barcos, encuentran eso e inventan el mezcal. Ahora se sabe que el mezcal probablemente sea una vida prehispánica también. Solamente los nobles, los sacerdotes tomaban mezcal. Había que tener 52 años de edad, noble y sacerdote, para emborracharse. Si no teníamos la edad ni el, el privilegio de nobleza, el título, jamás se hubieran emborrachado. Uno se emborrachaba, te rapaban la cabeza como signo de humillación. Segunda vez, que lo hacías? Te quitaban los labios. Y la tercera vez, te cortaban la cabeza. Entonces, imagínense cuántas veces ya se hubieran muerto, ¿no? Si fuera, era un privilegio tomar mezcal. Entonces, horneamos machacamos, fermentamos agregando agua caliente por 10 días y después esa bebida fermentada más jugosa, más líquida se va a pasar al alambique, que es la última parte. Cerramos ahí y traemos el, el pache. Acérquense. Este es de una herramienta de cobre. También se puede ocupar barro o carrizo para el alambique, madera. Aquí se ocupa cobre, se le, pone una, se le quita la tapa, se pone todo ese tubo dentro, se le pone leña y la bebida se empieza a calentar, a hervir. Y cuando hierve, por la fermentación los azúcares ya se convirtieron en alcoholes. Los alcoholes son más ligeros que el agua. El alcohol se evapora primero, llega al estanque de agua, donde solamente con el agua fría, ese alcohol evaporado se condensa o se transforma en líquidos. ¿sí? Y lo que sale ahí es un primer mezcal, un primer alcohol que tiene 60, 70 grados de alcohol. Es muy fuerte, no está listo para tomar, le dicen puntas a ese mezcal, puntas. Se va acabando el alcohol se le llama cuerpo y lo último que sale de la destilación se llama cola tres mezcales diferentes puntas, cuerpo, cola se va a destilar una segunda vez se hace un mezcal de mezcales se dice en el segundo alambique se combinan las puntas y el cuerpo, la punta y la cola y sale un mezcal más limpio, más puro y ya cuando sale una segunda vez 40 grados de alcohol es de color blanco como el de allá esos mezcales transparentes se llaman jóvenes. Son de los más fuertes, de los más, eh, por así decir, eh, lo más barato que se puede conseguir de un mezcal, porque también hay otros mezcales que son reposados, son añejos, o hay agaves silvestres que son de los más grandes. Ahora sí, a lo más importante, a lo, a lo que venimos a ¿no? tomar. Cosa importante, el mezcal no se toma como el tequila, como los shots. El mezcal se toma, dice un dicho en Oaxaca, que es como las mujeres, con respeto y a besos. Entonces, pequeños besitos al mezcal. Perfecto. Ahora sí, vamos a tomar mezcal. Les voy a enseñar cómo se toma, ¿eh? sin... Sin limón, el mezcal se toma con naranja. Y algunos mezcales se toman solitos porque el sabor es muy rico. Vamos a lavar. Ahí está una barra lista para nosotros. Vengan. El barato o el más malo. Solamente este es el nombre del mezcal. Este sí es el más común, el espadín. Este también es joven, pero en la botella dice el tipo de agave, madre. Este tiene 48 grados de alcohol. Este es un mezcal más fuerte. Son solamente... 700 botellas de esta producción esta es la número 400 este que es eh, Tobalá, este es uno lo los más ricos este tiene 50 grados de alcohol y solamente son 72 botellas Entonces, mezcales especiales ahorita si quieren tomar mezcales silvestres aquí con Edith les va a dar de estos mezcales el primero que nosotros vamos a tomar es de espadín de espadín como es más, es más común sale temporada de lluvias julio y agosto, ya en esta temporada, estos gusanitos en la planta se colectan, se guardan con este mezcal blanco seis meses en barricas y el gusano le cambia el sabor, el color, el aroma y se va a, a, a tornar de este color, un color dorado y también con sabor a gusano. ¿Ustedes no conocen este sabor? No lo han probado, pero en los moles, en los guisados en Oaxaca se ocupa para cocinar, entonces se lo comieron y ni cuenta se dieron. mezcal usando su es sabor especial y otro, el primero que nosotros vamos a tomar es un mezcal añejo, es un mezcal que estuvo tiempo en barricas, es suave es ligero, cinco años añejo vamos a tomar primero este se toma solo, no se toma con naranja, se toma solito un besito al mezcal para que degusten el sabor de la madera madera de roble blanco americano, como si fuera un whisky un coñac, un scotch este mezcal te van a dar un besito sí, sí, sí. en un mezcal y lo voy haces su mano de ese mezcal. Mezcal. y yo, nada de rojo, casi es de la aquí en la ya. queda suavecito. Entonces cuando ya se peñó ya se dio forma entonces pasan las retas para hacer el hilo para hilar y aquí nos consiste en esta base de torsión Ya está grande aquí, se saca, pero así no se puede tener. Si lo metemos en la olla así, nada más encima va a agarrar el color. Entonces hay que hacer las madejas. Y para hacer las madejas nosotros utilizamos así. Pues si aprueba, ya se da vuelta. Y así el hilo ya queda suelto. Entonces ya se mete en la olla así. Entonces cuando ya se han hecho las madejas, nosotros utilizamos cuatro colores vegetales para tener que son los básicos, ¿eh? Pero el primer color natural del borrego, que es blanco y cafecito. Entonces, al momento de pintar se mezclan estos dos colores para lograr unos tonos de grises. Y este es puro color natural del borrego, miren. Ya con este hacemos tapetitos, todo natural, no tiene nada de tinte. Entonces, el primer color que utilizamos, misache. Esta es una vaina que se encuentra en el campo, es un espino. Esos son los que comen los chivos en el campo. Y el guisachi es el para negro muy intenso. El guisachi se machaca, se hierve tres horas. El fijativo usamos sal para que no se espinte. Guisachi para negro intenso. is nice time, no, I, I didn't visit most, many countries, so I would say, but uh, maybe Mexico? <laughs> okay, <laughs> Mexico is a uh, great yeah. country. What place in the world would you like to know? Um, Premier vivant qu'on voit, quoi. Tous les autres ils sont sur la route en train de mourir, retourner. En fait, ils, sont, oh, en fait, ils se sont perdus de leur habitat naturel. Non, peut-être qu'à mon avis, là c'est leur habitat. Ouais, bah, pas la ville en fait. Ah, oui, oui, oui. Se <rire> Putain, je me fais attaquer par des insectes là. T'es sûr que tu veux pas y aller, Clément Franchement, j'aimerais bien la passer par moi. Ouais. Ouais, les serpents, je m'en bats un peu les couilles. En fait. J'ai pas trop peur des serpents. Tiens, il y a un arbre de chaman. Ch ouais. Ah, c'est pas mal. Hein. Ouais, stylé. San Cristobal de las Casas. Ouais, ouais. Et Clément a envie d'aller se laver. <rire> Parce qu'il ouais. pue la merde. Femme ta gueule. <rire> De bus on est parti à 20h hier on vient d'arriver ça fait cinq minutes mais euh, l'hôtel il, il ouvre qu'à 15h donc je pense qu'on va on va galérer un petit peu dans le centre ça va ça a l'air pas mal pas stylé ¿Dónde? Ah, okay. no bueno, grabando entonces A ver. A ¿Qué les parece? Ah, Estamos hacia atrás. Y así nos caemos unos sobre otros. But I'll no rocas con musgo. la misma presión del agua que cae de cada año lo va formando las capas que vemos sobresaliendo. rocas con musgo. y este es el color original del agua, este verde claro que viene, ya estamos hablando de una profundidad de 180 metros de agua hacia abajo, son 180 metros, ¿y de altura? Si nos damos cuenta que comienza a bajar la montaña, estamos hablando casi 700 metros. Pasan las películas. ¿Eh? Impression à chaud là de de, de l'église là euh, à Chamoula Space, space. spécial, mais Pourquoi archi lourd. Pourquoi Spécial euh, Est-ce que c'est un truc de chaman <rire> C'est pas vraiment une église. Au moins ça a été changé. Euh, c'est vraiment dommage qu'on peut pas filmer à l'intérieur. Ouais. Et euh, on est vraiment dépaysé là. C'est rien à, avoir, à fond du Mexique. Ouais. Moi bon, évidemment, on a fait le meilleur choix de vêtements pour venir ici. Tu <rire> m'étonnes. Global. Le matin c'est fort et le soir c'est parapluie. Ouais. Et on en a pas. C'est le moment. Pas du tout même pas la cascade ah ouais non en fait si je mets le filtre on voit c'est tellement humide en fait tu regardes C'est ça, ça. Ouais. Ouais. Je suis toujours à la même. juste. en Quoi Il manque 180 mètres pour qu'on arrive tout en haut dès 180 Je suis mort Regarde l'arbre ouais. Normal Il nous reste 30 minutes pour descendre tout ça Il reste 100 mètres en fait Les 80 mètres sont passés vite 100 mètres 100 mètres Si alors claro. Oh putain Quoi Ah ouais chou On est au-dessus de la cascade, là. Ouais. On faire... a fait un peu plus d'un kilomètre 2. Ça doit faire un petit moment, qu'on ah, est. Ah, c'est un kilomètre 2 pour aller jusqu'à ouais. la dernière. C'est jusqu'à la cascade. Un kilomètre 228. Ah ouais. En montée. fácil, la que les escalé, estoy muerto, me es fácil, eh, hey, güey, me perro, estoy so bien, emergencia. puedo subir a un como cinco, cinco, cinco, 500 metros, un kilómetro más puedo, sí, ok, ah. vámonos, ¿qué? ¿Qué? <risa> Ah. Ah. Suis... Ton sac. Ah ouais. Ouais, ouais. Là, je suis à El Chiflon, c'est un groupe de cascades. Monter tout ça, et voilà la vue que j'ai. C'est magnifique, incroyable. C'est fou. On voit plus rien, mais c'est fou. ¿Eh, hey, Clem? Pero sí. ouais. este, aquí Hay puedes tomar Sí. el No, él es no. No, No, del lado guatemalteco más que nada, hablan en Guatemala y esta parte de México también. Ahora bien, el lago internacional está justo detrás de ustedes, ahí hay un pequeño mirador, es muy pequeño el lago, eh, bueno ahorita van a ver ustedes una, unas boyas, eso es la seña que divide México y Guatemala, que es lo importante que venimos acá, ir a ver una parte de Guatemala pero van a tener que pasar en la parte de medio de las artesanías, se van, todo lo que es allá en las gradas, a ver si lo alcanzan a ver, como a 100 metros, allá está El Paso, ahí está un letrero donde dice, bienvenidos a Guatemala, y está un pequeño mercado, igual que este, están ahí, y de este otro lado, si lo ven del otro lado dice, bienvenidos a México, eso es lo interesante, lo bonito de decir, ¡Wow! Ya estuve en Guatemala, ¿no? Y aquí está la foto, ¿no? Bueno, muchachos, este. Le vamos a dar aquí unos 20 a 30 minutos. ¿Les parece bien al cuarto antes de las 4? O ya máximo. Entre las 3 o 4. O sea, mire. Ojo. Ahorita si checan su celular, cambió el horario. Ah. Guatemala está una, una hora atrás. ¡Ah! Sí. Aquí okay. nosotros ya estamos más de las tres, son las tres con quince. Okay. Entonces, cuarto antes de las cuatro, por favor, nos vemos aquí en la camioneta. Media hora, ya para no, no estar ahí, que, si sean las cuatro, no. sean las tres, ¿ok? Ojo con eso, eh, porque Guatemala. hay señal de Guatemala y automáticamente cambia el horario. Los de Guatemala no tienen el horario de verano como nosotros en México. Ellos tienen el horario normal, el de Dios, como dicen. Y nosotros es el horario de gobierno. Estamos una hora adelantado. Ok, ojo con eso. Entonces, 30 minutitos. Y de aquí, muchachos, nos vamos directamente a un lago que se llama Cinco Lagos y es donde están las balsas. Ok, y vamos a aprovechar. Fíjense que ayer estuvo el día lloviendo todo el día. Entonces no hubo nada, no se pudo. Y ahorita les está okay. dando una oportunidad excelente. Okay. ok, muchachos, bueno, vamos bajando entonces, muchachos. C'est là Allez, on y est. Là est Une De quoi T'as des souvenirs ici du côté Ouais. Ils sont là comme ça. Ouais. Bonne oh, <rire> Son las monedas de un quetzal para llevar de recuerdo como colección. Por ejemplo, un quetzal, es el símbolo de Guatemala es el quetzal. En México se utiliza el águila, Guatemala es el quetzal. Ah, ok, el es un animal, es un pájaro. El okay. es el ave de Guatemala. Son las monedas que están en circulación, con eso puede comprar en Guatemala. Como México tiene el día 10, el día 20, esos están a 10 pesos cada uno. También tenemos de Honduras. ¿Y van para llevar de Guatemala? Ah, sí, sí, tú sí, sí, sí, sí, sí, ¿Vamos? ¿Qué aprecio? ¿Vamos? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Me puedo parar ahí en medio y que me tome una foto parada en medio? Ahí. 100% limpia, es agua potable. Porque porque no hay locales, o sea, así de que con sus es pescando o algo. No, porque acá está prohibido la pesca. Okay. Y además okay. no se usan lanchas Sin mot de, motores, de motor para no contaminar. Perfecto. Por eso se usan estas balsas. Por eso les decía que el agua es agua potable. 100% limpia, comprobado por los de CONAGUA. por 100%, por, 100, por, 100 potable. Il n'y a jamais un moteur qui va là-dedans. Ah ouais Ouais. incroyable. Mais on ça que le pire. C'est Más laumbres, más rápido. Sí. Nada más que tienes que aplicar más fuerza. Sí, está del otro, la, eh, del otro lado de los cerros o de las montañas Acá de hecho se han filmado escenas de telenovelas eh, películas por ejemplo el de la Llorona con Diana Bracho Cambio de tonalidad Realmente todo se basa por medio de la profundidad Desde más profundo se ve el color más un azul más intenso, más oscuro, a diferencia de partes verdes. Debajo tiene piedra y arena caliza, eso hace que el agua sea muy transparente. Además, la arena caliza es el filtro de estos lagos. Acá tenemos nueve meses de lluvia, pero nunca llega a perder el color. Me metería un chingo calor, güey. Hay cocodrilos aquí. No, pues nada, no. Te creas, güey. <risa> ah, son de muy salada, muy ¿no? Los creo que yo veo son de agua salada. Es agua dulce y. Pues, ¿Qué caimán? No sabes. El agua es muy fría, la verdad. Para eso se pude. Túnicamente peces. Sí. Más grandes que sí. la carpa. Eh, llega a crecer un metro 20 centímetros y alcanza un peso máximo de 20 kilos es que no llovió te estabas culeando donde tengo el remo hasta este punto se ve un triángulo sobre la misma pared rocosa Línea recta de acá abajo hasta esta altura. Ahí se ve el triángulo, en medio de las dos palmitas. Sí, sí. ¿Se sí. vieron las palmitas pequeñitas las primeras? Sí. Ahí se ve el triángulo y medio. Luego del triángulo, un metro hacia arriba nuevamente, se ve el único puntito blanco como de 20 o 30 centímetros. Esa es la silueta de la Virgen. Sí, cierto. Con puntos de color naranja, están detrás de las pequeñas ramitas. Son formaciones por la constante humedad que tenemos, nueve meses de lluvia. Por eso se forman muchas figuras. Aquí, aquí, aquí, aquí. ¿Y de aquí, aquí? Me, estamos rimando al lado de una piedra. Sí. ¿Y por qué está anaranjado? por la constante nuevamente. Este, pues, ¿Este sube hasta arriba? 3-4 metros máximo. Es un musgo. Okay. Es un musgo. Lo naranja. Oh. Bueno, vean, jóvenes, de igual manera, acá donde estamos, al fondo, eh, o debajo de la balsa, está la entrada principal de la caverna subterránea. De hecho, ahí se ve la parte más oscura. Es donde eh, inicia lo que es la entrada. Es la manera de cómo se comunican estos lagos, por medio de cavernas y ríos subterráneos. Este llega a desembocar en el otro lago de pojo ¿Y ya han entrado por ahí? Eh, un par de ocasiones, no, únicamente wey. los de Conagua. Por, bueno, de hecho tienen que sacar un permiso sí, sí. a la... Cool. Цурух. Sí. la c'est ouf tous les, tous les tarifs qui demandent et tout ouais tu payes euh, euh, 35 pesos 36 final, pesos, pour, le, pesos pour, pour la route ouais au final ça fait pour 100 moment, pesos pour le moment hein. ouais Essa é Contacto, sí. Me parece algo que yo que tengo que ir así, ¿sabes? Yo quiero y... el E. Ahí, espérate. una foto. Ahí Espérate, a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 os princípulos da... calendario Maya, un Mais qui est pas bleu Mais qui est pas bleu <rire> Ça fait même de la fumée là-haut, tellement que. Ouf la journée, hein? Ah, tout est ouf, ouais. C'était bien loin Avec mon super plat. <rire> ouais c'est vrai Viens voir Regarde la lionne comment elle est là ah ouais, c est c est bizarre Même là J'ai l'impression ouais. que c'est des cordes Ouais, c'est des, des câbles <rire> bata abandonné en fait. Je pense pas, ouais, non. Si Ah oui bah ouais Bon, ouais il y a un truc qui... Ah, mais c'est là en fait. Ah Ah, non, ah ouais, d'accord. Regarde sur l'arbre. Toujours en face. Ouais, ça Tu vois Devant là Ouais. C'est quoi Je sais pas, justement la peau rouge ouais par contre on se barre il y a des moustiques imagine il y a mille ans ce que c'était ici bah il y avait rien quoi un chemin le bois Là au clé. Il est là. Je le vois. Je le vois mon gars. Oh, Pourtant, ici, niveau crasserie, euh, ils sont chauds. Ouais. Il y a encore une colonie. Une colonie de quoi oui. Ah ouais Je les vois même pas. Ah ouais. Ils sont les bas. Ah merde, je suis, je suis dessus. <rire> T'es dessus quoi. Ouais. Allez, on continue notre recherche de singes. Ouais. Déjà, dans la vidéo d'eau, c'est bien. No puede enviar lejos a José María. Bueno, un padre hace lo que más le conviene a sus hijos. Vámonos. Mi hijo, ¿vi cómo enfrentaste a esa bestia? Enorgulleces a nuestros antepasados. ¿Crees que María se haya impresionado? María y todas las niñas del pueblo. El divorcio está firmado por Carla. <risa> A chaque fois que je veux filmer, il y a un truc de merde. mal au pied. J'en ai marre le marché avec les claquettes. Et Clément la crevette avec sa tête de crevette toute rouge. C'est par là, non De quoi Là, ouais, par contre. Hmm. Ouais. Crevette. Ouais, j'étais un peu plus frais, parce que je des pieds. Euh, ouais, bon. le soleil. Si ven, y que